Cuba Información. El libro Ron Bacardí, la guerra oculta, y el documental El secreto del murciélago muestran las relaciones de la compañía Bacardí con la ultraderecha cubano-americana de Miami. ...también la participación de su equipo de abogados... ...en la redacción de la ley Helms-Barton... ...que en 1996 recrudeció el bloqueo económico a Cuba. Pero ni libro ni documental... ...han sido objeto de noticias o reportajes... ...en los grandes medios internacionales... ...más interesados en blanquear... ...el oscuro historial de la empresa Bacardí. ...y en optar a sus ingresos por publicidad. Un reportaje del País Digital... ...analizaba hace unos días la más reciente campaña promocional de esta firma, en un trabajo titulado Habana Club apela a sus raíces cubanas en el exilio. Un verdadero despropósito desinformativo. Recordemos que debido a las leyes del bloqueo contra Cuba, Estados Unidos es el único lugar donde no puede comercializarse el ron cubano Habana Club, vendido en más de 100 países por un consorcio entre la empresa privada francesa Penorricard. Ricard y la estatal cubana Cubarrón S.A. Pero si hay una compañía que ha hecho negocio con el bloqueo estadounidense a la isla, esa es Bacardí. Ubicada en Bermudas, Bacardí compró a la familia Arechavala, cuya fábrica de ron Havana Club fue expropiada por la revolución, los supuestos derechos de la marca. Unos derechos inexistentes, ya que desde su nacionalización pertenecen al Estado cubano. Este además, y a pesar del bloqueo, renueva regularmente la marca Habana Club en la Oficina de Patentes de Estados Unidos desde 1976. Pero en 1999, gracias a sus vínculos políticos, Bacardí logró que el Congreso aprobara la llamada Sección 211, que le permitió apoderarse, en Estados Unidos, de la marca Habana Club. Esta legislación ad hoc fue condenada por la Organización Mundial del Comercio pero ha permitido a Bacardí comercializar en territorio estadounidense un falso Habana Club fabricado en Puerto Rico. La raíz cubana de este ron es nula, pero para arreglarlo está la publicidad. Una gran campaña creada por la agencia BBDO de Nueva York y protagonizada por un conocido actor de cine, trata de convencer al público estadounidense de una enorme mentira, la supuesta cubanidad del Habana Club de Bacardí. El diario español El País colaboraba con la confusión. La popular marca de Ron Habana Club decía sin aclarar que no es el Habana Club cubano que conocen los lectores del país, sino su falsificación para Estados Unidos, hace un homenaje a la cubanidad de los centenares de miles de isleños que tuvieron que dejar su país. El País repite y legitima así el mensaje victimista y panfletario de la empresa Bacardí cuyo director de marketing defendía la autenticidad que tiene nuestro Ron al ser una marca de origen cubano que fue exiliada. Nos expulsaron, pero la patria vino con nosotros, dice la campaña. Por sus mentiras y su ejemplo de práctica empresarial mafiosa, amparada en lo más oscuro de la política estadounidense, hay una campaña internacional de boicot a todos los productos de la firma Bacardí. Una campaña que, como el libro y el documental al que hacíamos mención, los medios jamás han prestado la menor atención, mucho más centrada en mantener a Bacardí como un rentable cliente publicitario. Que pronto venden las pieles y gringos a ser?